¿Conoces este paso subterráneo? En 2008 ya era necesaria la reforma. El PP sabía que tenía que hacerla. La Comunidad de Madrid puso el dinero, pero el alcalde renunció a esta obra para pagar facturas de gasto corriente. Bueno, de despilfarro corriente. Del 2007 al 2011, la deuda aumentó de 25 a 185 millones de euros. Debido a esa nefasta gestión, el Ministerio de Hacienda tuvo que rescatar dos veces al Ayuntamiento, en 2012 y en 2013, en esa época también se produjo la mayor subida de impuestos municipales. Mientras tanto, en los últimos 10 años hemos estado pasando por este pasadizo con el coche, rozando el techo, jugándonos el tipo, caminando en bicicleta y por las noches pasando miedo por la mala iluminación. No se han acordado hasta estas navidades, cuando se han producido masivas aglomeraciones justo en ese punto, provocadas por sus mágicas navidades, un modelo enfocado a atraer una cantidad inmensa de visitantes en muy pocos días. En diciembre de 2018, de repente, el Gobierno municipal decide ejecutar esta obra, por vía de urgencia y sin saber cómo se va a pagar. El PP lo hace sin pensar en el uso diario del paso subterráneo. Lo hace pensando en que sus mágicas navidades serán mucho más masivas el próximo año. Este caso es el ejemplo de que para el Partido Popular es más importante el despilfarro en festejos que cubrir las necesidades de la gente que vivimos en esta ciudad. Y la deuda municipal ahí sigue, más de 130 millones de euros, entre lo que se le debe a los bancos y otras deudas encubiertas no reconocidas. Los dos últimos rescates del Ministerio de Hacienda hacen que estemos pagando intereses durante siete años, sin amortizar capital. La herencia que deja el PP durante los siguientes años es una enorme deuda impagada para gestionar una ciudad que durante meses se convierte en un parque temático urbano. Los ayuntamientos del cambio han demostrado que es posible reducir la deuda municipal y mejorar los servicios públicos. Basta con no despilfarrar y poner en el centro de la acción municipal la vida de nuestros vecinos y vecinas.